Bien hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Les saluda a su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlando y Gómez, presidente de la emisora Radio Ebenezer Arroyo, Puerto Rico, incorporado donde difundimos nuestra señal desde el pueblo de Arroyo, Puerto Rico. En esta hora usted está escuchando la programación Aprendiendo de su Palabra con este servidor y hoy daremos un interesante estudio bíblico el cual recoge sobre el día de San Valentín. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Dios, ante tu presencia estamos en esta hora desde este altar radial para ante todo darte las gracias por permitirme estar aquí ante tu presencia. Gracias también por permitirme utilizar este altar radial, el cual se constituye casa tuya y puerta del cielo. Amado Dios, te pido que bendigas todo lo que vayamos a realizar en esta hora, que ninguna palabra torpe o necia salga por mi boca, sino que toda palabra sea de bendición, edificación y consolación a toda persona que llegue esta transmisión. Y permite que seamos de igual forma bendición a alguna vida. Y sobre todo, amado Dios, que tu nombre sea glorificado en todo momento, de principio a fe, mi Dios. Bendice esta audiencia que en estos momentos está en sintonía y lo que quizás más tarde escuche la misma, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Gracias a Dios por darme enorm este enorme privilegio de estar ante ti. Dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes unas cuantas palabras sobre un tema actual que es el Día del Amor y la Amistad. Lo normal es que transmita este estudio con anticipación y no precisamente en esta hora. Pero muchas personas celebran este día y queremos, ¿verdad?, darle conocimiento sobre el mismo. Una vez que uno transmite estos tipos de estudios, nos ven como unos legalistas, aburridos, extremistas o un santurrón. Pero luego de buscar consejos, considero que no es lo correcto dejar que todo pase sabiendo que algo está mal. Además, solo Dios sabe si será el canal que el Señor usará para hablar a unos cuantos sobre este tema y que sean edificados reconozco ser menos que un siervo inútil y no tener yo todas las respuestas pero considero que es mi deber defender mi posición a pesar de cualquier desprecio que pueda recibir como retribución vamos a comenzar este estudio bíblico que daremos hoy primero vamos a escuchar sobre la verdadera historia del día de los enamorados o San Valentín y luego daremos un interesante estudio bíblico con citas bíblicas y aclaremos la duda si un cristiano debe o no celebrar san valentín comencemos pues año tras año todos los 14 de febrero millones de personas en todo el mundo hacen una demostración de amor a su pareja celebrando la festividad de san valentín y realizando regalos sin embargo no todos conocen el origen de esta celebración ¿Quién fue san valentín porque es el patrón de los enamorados. Vamos ahora al origen de San Valentín, entre la historia y la leyenda. El 14 de febrero es, es el onomástico de San Valentín, pero ¿quién fue este popular supuesto santo? La historia de San Valentín se remonta a muchos siglos atrás y está envuelta en una bruma de la leyenda. Tal es así que hoy la iglesia católica pone en duda su existencia, y desde el 1969 no celebra dicha festividad. Los orígenes de la tradición hay que buscarlo ya para el siglo III, cuando el cristianismo se expandía con rapidez por el imperio romano, pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe que amenazaba la estabilidad del imperio. Es entonces cuando aparece la tradición de tres mártires romanos llamado Valentín. Unas fuentes señalan que San Valentín de Terni como el verdadero San Valentín. Otros hablan de un tal Valentino que recibió martirio en África. Pero quizá la historia o leyenda más romántica sea la de San Valentín de Roma. Vamos a escuchar esta última, entiéndase, la historia de San Valentín de Roma. Según la tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaba a casar a las parejas en secreto, según el rito católico. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. Una última y poco creíble de esta versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como de tu Valentín lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar las cartas y postales de amor que intercambiaban los enamorados cada 14 de febrero. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia católica, la cual recoge la tradición de San Valentín. A finales del siglo V, la iglesia católica recoge las leyendas sobre San Valentín e institucionaliza su conmemoración el 14 de febrero. Parece ser que fue el Papa Gelacio I quien formalizó el culto al santo en un intento de cristianizar la antiquísima celebración pagana de las lupercales que tenía lugar a mediados de febrero. Sin embargo, la propia iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín, de tal manera que incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos, y cito, cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo dios, Conoce, cierro la cita, expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir. Probablemente fue durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y mitológica de San Valentín, forjándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados. La fábula fue creciendo y adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. La festividad fue eliminada del calendario eclesiástico en el 1969 en un intento de la iglesia católica de eliminar del santoral aquellos santos de origen legendario. Vamos ahora a hablar sobre San Valentín y el Día de los Enamorados. Fue durante el siglo XIX cuando en los países anglosajones comenzó la tradición de intercambiarse postales con mensajes amorosos en el Día de los Enamorados. Poco después a la costumbre de las postales, se sumaría la de obsequiar a la pareja con otros regalos como rosas, bombones o dulces y joyas. Ya habían entrado el siglo XX, el comercio y la publicidad recogieron la figura de San Valentín. Alentaron su padronazgo sobre los que estaban tocados por las flechas de Cupido o los que pretendían estarlo. Y lo aprovecharon para convertir el 14 de febrero en una fecha señalada para aumentar sus ventas. En estos momentos vamos a hablar sobre el 14 de febrero, día para celebrar el amor. Muy bien reconocida como la fiesta del amor o fiesta comercial. Lo cierto es que hoy en día, el 14 de febrero, es una fecha señalada en el calendario de millones de parejas en todo el mundo. Un día para compartir regalos, materiales o no, para cuidar especialmente de ese ser amado. Y en definitiva, un día para celebrar el amor. Ahora pasaremos a esta parte del estudio y contestaremos esta interesante pregunta. ¿Debe un cristiano celebrar San Valentín? Como creyentes deberíamos dar a la Biblia el puesto que en verdad se merece. Debe ser ella nuestra regla de fe y de conducta. Este libro debe ser a quien acudamos en busca de respuestas a los temas que consideramos no entender completamente. Lo curioso es que muchas veces hacemos cosas rutinariamente que no sabemos siquiera cuál fue su inicio o por qué comenzó a hacerse, sino que seguimos patrones aprendidos de algo que vimos a otros hacer y nos parece muy pero que muy normal. El intercambio de regalos, las tarjetas en forma de corazón, los chocolates y las prendas de vestir de color rojo son solo algunas de las tantas cosas que adornan este día. Se han vuelto parte de nuestra cultura y muchos nos preguntamos, ¿cuál es su significado? Solo expondré tres puntos completamente sencillos y capaces de ser entendidos por cualquiera. No acudiré a trasfondos históricos ni señalaré las cosas espirituales, culturales o ceremoniales que rodean todo el asunto. Seré breve y solo presentaré al que considero es el fundamento bíblico que conste, Vuelvo y digo, no poseo yo el conocimiento necesario para exponer todo lo que la Biblia presenta sobre el tema y no presumiré ser más de lo que soy. Número uno, ¿qué se celebra el 14 de febrero? Muchos dirán, ¿San Valentín? Desde ahí empezamos mal. ¿Quién es ese Valentín? ¿Merece el que nos remos dedicándole una fecha especial? Sencillamente, no. Solo Dios merece nuestra alabanza y todo lo que hacemos. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23, y cito, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Enfaticemos en, debe ser para Dios y no para los hombres. Segunda pregunta, ¿por qué lo celebran? Pregunta eso a la mayoría de los que hoy están intercambiando regalos y vistiéndose de rojo y te aseguro que más de un 90% no tendrán una respuesta coherente de por qué lo hacen. Algunos por costumbre, otros por influencia de quienes los rodean y la mayor parte solo lo hacen por no parecer raros ese día. Parece que nada hasta aquí está mal. ¿Qué pecado hay en aprovechar la fecha para mostrar afecto y compartir con los seres queridos. ¿Acaso Dios no es amor? Pero, ¿qué habla, ¿qué habla la Biblia sobre seguir costumbres ajenas y no sus mandatos? Volvamos a la Biblia. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y dice, y cito. Mirad que nadie se engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Jeremías 10.3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y qué sucede entonces si tenemos la opinión de la Biblia, la cual es también la opinión de Dios, sobre, sobre cómo proceder? ¿Por qué no aceptamos sus palabras? Dice Marcos 7.13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. y Muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora, tercer punto. Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no he de hacerlo? Esta es la apelación más escuchada porque le defienden su posición. Al escuchar estas palabras uno no está completamente consciente si es un niño quien las dice o si es ciertamente vienen de alguien con algún grado de madurez un poco avanzado. Pregunto, ¿realmente crees que a Dios no le moleste el hecho de que tú te inclines a adorar algo profano? Tú dirás, no estoy adorando a ningún otro Dios, solo estoy celebrando la fecha. Pero fijémonos un poco más cómo esa simple fecha, entre comillas, es capaz de cambiar tu estado de ánimo, tus emociones e incluso llevarte a ser más unido o unida con tu prójimo. Ninguna de estas cosas tiene algo de malo. Lo que sí es malo es dónde viene tu motivación para hacerla. No proviene de Dios porque Dios no manda estar practicando estas cosas todos los días y comúnmente no lo hacemos. Ahora, una última pregunta. ¿Verdaderamente Dios es tan celoso y se toma tan en serio eso de no compartir su gloria? Sigamos en la Biblia. Éxodo 34, 14 dice, Por, Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 6.14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Seguimos en la Biblia. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Primera de Corintios 10.21 al 22 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocaréis a cielos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Seguimos en la Biblia. Primera de Corintios 8, 5 al 6 dice. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses. Sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señores. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Si te fijas aún, no respondo a la pregunta inicial. ¿Debe un cristiano celebrar San Valentín? Y si no lo hice, es, por, es porque considero no me corresponde a mí hacerlo. Creo que es más prudente que cada quien se examine a sí mismo y considere qué es correcto y qué no lo es. Ahora bien, la Biblia no es de interpretación privada. Y no debemos de acudir a ella como quien va al supermercado a elegir lo que quiere llevarse. Usted pasa por las góndolas y camina por los pasillos. Usted tiene el poder de tomar o dejar algún producto según crea conveniente. Mas no es así cuando se trata de nosotros y la Biblia. Toda ella es la verdad. Y nuestro deber, si realmente la aceptamos como palabra de Dios, es someternos a ella escudriñando y llegando a lo que realmente Dios quiere decirnos a través de ella. Para concluir y no cansarles con nuestra disertación, queremos darle las gracias a todos por sacar de su valioso tiempo y escucharnos y juntos aprender de esta pagana celebración. Esperamos esta programación haya sido de bendición a todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias a todos los que escucharon en la misma y esperamos que sea Dios que les abra sus ojos y sus oídos para salir de esta celebración pagana. Queremos de igual forma invitarles a que nos escuchen todos los viernes a las 6 de la tarde a través de este su canal Radio Ebenecel, Arroyo Puerto Rico Incorporado donde tendremos diferentes estudios bíblicos transmitidos a través de esta red social. También nos puede escuchar en nuestra emisora Radio Ebenecer. Arroyo Puerto Rico Incorporado, nuestra página web www.radioeveneserpr.com En el área de comentarios encontrará el enlace y de igual forma nos puede escuchar a través del 605-472-9095 Repitiendo, 605-472-9095 De igual forma en el área de comentarios lo vamos a anotar para que usted lo tenga ahí, nos puede escuchar y a través de nuestra página de Twitter, Rad Ebenecer 777, y a través de Facebook, Radio Ebenecer Arroyo Puerto Rico Incorporado. Vamos a hacer una oración final para dar por concluido esta programación. Amado Dios, ante todo quiero darte las gracias por permitirme dar este estudio en esta hora. Gracias porque tú estuviste en cada palabra que expresé. Gracias porque sé que a alguien tú le hablaste y si le mostraste. Que esta celebración que el mundo celebra y que muchas iglesias disfrazan no es de tu agrado. Y que esa adoración a un alegado santo que promulga la iglesia católica romana. Esta adoración Dios va en contra de tu palabra y los preceptos que nos has dejado plasmada en tu santa y bendita palabra. Bendice a todos los que nos sintonizaron hoy y añade salud y bendiciones a cada uno de ellos. Te pido Dios que nos des las fuerzas y siempre estemos bajo tu cobertura porque sé que vendrán ataques de todos lados, pero también sé que tú estás a nuestro lado, y aunque el enemigo se levante contra mí, sé que tú levantarás bandera contra él. Así lo dice tu palabra, y yo lo creo. Gracias a Dios, te amo con todo mi corazón, alma y cuerpo. En tu nombre dejo todo. Amén y amén. Muchas gracias por su sintonía, y yo les bendiga grandemente.